Que se encerraban y que tenían relaciones sexuales mientras yo estaba abajo cocinando Yo soy Sofi, Yo soy Valen Bueno, y hoy voy a contar una historia que tiene que ver con Cómo me engañó mi novia con mi mejor amiga en ese momento Terrible historia Terrible anécdota Sí, sí, sí, muy terrible La verdad que ya, ya se van a enterar de este caramelito de personas Yo sé algo, algo sé, pero sé, no sé todo el detalle, no sé toda la historia Y me parece que se viene algo muy fuerte hoy Así que por favor, suscríbete al canal Dame una alegría después de tener que rememorar este hermoso me eh, prende la campanita, Activa las notificaciones del celular y también te puedes hacer miembro del canal. Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, nos ayuda un montón a seguir creando contenido y tenés diferentes eh, niveles. Tipos de, de membresía. De membresía. Sí. Tipos de membresía con diferentes contenidos. Hay diferentes tipos de membresía para todos los bolsillos, digo yo. Así que si podés, nos haces un enorme, enorme regalo. Y bueno, acá vamos a arrancar. Uh -huh. eh, hoy ¿Cómo va a contar a... esto? Y me vas a ir preguntando. Sí, dale. O sea, arranca igual eh, por, por donde quieras. Lo primero que sientas que tenés que contar sobre esto. Para mí tengo que arrancar contándoles que a ver, yo me enteré de esto dos años después. No fue en el momento. Lamentablemente no fue en el momento. Hubiera sido no mejor, mejor, mejor. Ahora que lo pienso hubiera sido mucho mejor. Eh, los nombres cómo son. Ah, bueno, vamos de a poco. Me vas a tener que ayudar con eso. Sí, y los, los nombres quiero... son Ivanka, Ivanka y Mabo. Ivanka Mabo era mi novia. Ivanka era mi mejor amiga. Está clarísimo quién era la novia, ¿no? La de la historia tóxica. Y si no viste ese video te dejo Ahí su historia con la novia tóxica. O sea, encima de todo lo que le hizo, le hizo esto. Y se gargó a la mejor amiga durante un montón de tiempo, básicamente. Me encanta está más enojada ella que yo. No, o sea, que no me la encuentre en la calle. me porque... la encontraste? Sí, una vez. No, no, no, no. A la, a la, ¿A la tóxica, no, no, ah, no, A la tóxica no. la vimos pasar con ella. Pero podrás? a esta mejor amiga me la encontré en el supermercado con ella cuando ya estábamos juntas. Ay, te juro, te juro. Mufasa. Mufasa. Es, es lo peor, es lo peor energéticamente es un, un horror. Bueno, pero dale, contá entonces. Bueno, resulta que una chica que yo me hice amiga dos años después, para no sé si empezar por ahí o empezar por... Bueno, voy a empezar por el principio. Yo vivía con Ivanka eh, y Nati, mi mejor amiga de Estados Unidos, que la conocen, que la amo. Nos fuimos a vivir las tres juntas cuando Nati se vino a vivir a Argentina un año. Estuvo un par de meses, no me acuerdo bien. Bueno, nos alquilamos esta casita con tres habitaciones. Ivanka se agarró la más grande, donde tenía su cama matrimonial. Yo tenía mi camita de me acuerdo, era una matrimonial pequeñita en un cuarto de 2x2 dos dos, era muy pequeñito el, el cuarto, me acuerdo que estaba la ventana el toc, y el placar y tenía que hacer como piruetas para poder yo ahí tenía una alerta de la amiga ¿no? ¿quién, quién dice? ni siquiera hicimos votación ella dijo yo el más grande <coughs> bueno, está bien, la es más grande, no importa yo en esa época estaba trabajando mucho, en, bueno, en vidas robadas estaba muy cansada también con muchas cosas, no prestando mucha atención por así decirlo, de Iván me amiga, en un momento de mi vida que bueno claramente yo no estaba bien estaba oh. muy oscura de vuelta misma situación tortapada ante todo y bueno ya conocen la historia y si no la conoces de vuelta ahí ten la tarjetita con la tóxica de mago sí, de mago de <risas> Bueno, entonces estaba con la tóxica de Mabo de novia, me puse de novia finalmente. Ivanka era amiga de Mabo hace bastante, de hecho Ivanka me presentó a Mabo. Ivanka. Me presentó o sea Ivanka a Mavo. fue la, la responsable de esa unión. No, la única responsable fui yo. De sí, esa pero unión la responsable de, de inicial de la unión inicial digamos. Sí, hasta ahí porque ella también era muy amiga de la ex de Mabo, pero bueno no importa. Oh well. Bueno, entonces estábamos en esta casa, esta casa tenía las tres habitaciones, un baño arriba sí. y abajo. Estaba la cocina y un bañito. Y el living, y bueno. Entonces, yo en ese momento estaba trabajando mucho en Vías Robadas, que era una serie muy densa, qué sé yo. Y me había hecho un variete los domingos para poder divertirme y pasarla bien. Y en el variete yo metía, proyectaba cada tanto videos de personas amigas que eran muy divertidos y qué sé yo. Y un día me muestran Ivanka y Mago, un video de ellas cantando un tema. Las dos imitando, haciendo lip sync cagándose de risa. Muy bien, estaba ahí, me pareció súper divertido, Barro. Entonces agarré y lo, ese video lo proyecté en mi varieté bueno, a partir de ahí, supuestamente casi todos los fines de semana se juntaban Ivanka y Mavo a grabar estos supuestos videos para subir a internet y para el varieté, pero le estaba cantando a la rana Mavo sí finalmente, bueno, no voy a decir finalmente no, porque... no, seguí contando, seguí contando para, para, para, para, para. Mientras ellas estaban supuestamente haciendo los videos, Mavo le cantaba la rana y iba a Sí, le cantaba. A ver, pero ¿Vos sí. qué hacías? Yo estaba cocinando O sea, cocinabas? les cocinaba Hacía mis cositas Y yo me acuerdo que decía ¿Por qué tardan tanto? Porque encima, como yo me enteré dos años después de todo esto Yo después tuve que atar cabos Porque de momento ni cuenta me di Entonces Ay, yo no. les voy a contar qué pasó No, no, no Como dos años después me enteré No, no, pará Y para después que voy, a para... recap no, voy a recap ah, recapitular bueno, una bien. vez que les cuente okay, Cómo me enteré Dos años después de esta situación En la que... iban cantantes De las cantantes Sí. Eh, conozco, me hago muy amiga esta chica Que no la voy a nombrar, que la voy a preservar La cual su exnovia Que había sido novia de Ivanka ¿Cómo le puedo con decir? Flor Flor, esta sí. novia en común que compartía Ivanka, Ivanka y tu amiga Y mi amiga sí. Flor Flor le cuenta a mi amiga Que Ivanka le cuenta Ya cómete la maldita naranja Es un quilombo esto, tipo <risa> Ivanka le cuenta que ella Se encerraban con Mavo, mientras decían que hacían videos, y yo, me empezó a dar una serie de detalles de cosas que digo, está diciéndome la, la verdad, porque en un momento dije, me está cargando me está mintiendo. Le cuenta que Ivanka le cuenta que se encerraban y que tenían relaciones sexuales mientras yo estaba abajo cocinando Claro. Y así es como yo me entero que me calaban las dos. Se encerraban a decir que hacían estos videos para para estar juntos Así yo abajo cocinándoles Y después ellas con la mejor cara de póker venían y a comer ¿Sí? como si nada Ay, O sea, yo vi que tenían los cachetes colorados Empecé después a atar bueno <risa> de cosas raras que pasaban, por ejemplo, eh, después de un tiempo de estas situaciones, Ivanka dice que se iba a ir a vivir al sur, se piró y me iba a dejar colgado con el alquiler, y digo, pero ¿qué le pasó? De repente como que cambió mucho Ivanka, muchísimo, digo, mmm, qué raro. Y después empezaron a estar más juntas ellas, todo, pero yo pensaba que salían, no sé, o sea, yo nunca lo vi, ¿no? O sea, siempre como que las vi amigas, porque se de hecho, puede ser más sorete que esto que está contando Sofía, lo digo en serio, se puede ser más sorete que estar faltando el respeto a tu mejor amiga a tu pareja no decirle nada te puede pasar que te enganchaste con otra persona ok pero faltar el respeto de esta manera y hacer las cosas por atrás ojalá que ivanka no igual esté ivanka, yo me acuerdo porque que... ivanka es una asquerosa y yo me la encontré a esa asquerosa y que no me la vuelva a encontrar Entonces, igual a ivanka a ahora me voy acordando un poco yo la encaré en un momento para, para preguntarle qué le pasaba porque también yo la, yo la quería muchísimo en serio yo realmente la consideraba una de mis mejores amigas porque la quería y Siento que transité también parte de mi sexualidad con ella, que si bien fue muy fallido lo que yo transité, como que estaba ahí ella, ¿entendés? Encima era tarotista y tiraba tarot, boluda, ¿podés creer? Entonces me volví ¿Sí? ¿Un trabajando momento? de eso. Sí, creo que, creo, que es, creo que es rancia. Bueno, cuestión, yo la encaré y como que ella me decía que no entendía, que no entendía. Claro, obvio que no entendía, porque no tenía por qué entender. Siento yo una situación que, que yo daba por sentado y confiaba en que estaba todo bien con las dos. O sea, con mi novia y con mi mejor amiga. O sea, no tenía sí, por qué claro, pasar nada. Claramente Pero no, bueno. Dos años después me entero de esa manera Que fue bastante choqueante Más que doloroso. Después empecé a reír porque dije ah. Claro, me empezaron a caer fichas Y me empezó a cuadrar todo Desde la conducta de Ivanka La conducta de Mabo Y la conducta mía Que bueno, yo estaba totalmente ciega Tóxica y como... Claro, estaba paranoiqueada Pero ahora entiendo también Por qué estaba tan paranoica Porque estaban pasando cosas Obvio Yo me daba cuenta Había un sexto sentido mío Que lo, lo sentía Por ¿Sabías? así decirlo la... ¿Sabías? Sí, Porque vos estabas Y, y Sentías y sabías, claro, pero, pero te lo negaban. Que no, me lo negaban ellas y también me, en mi cabeza era inconcebible, decías, pero no, Es que es inconcebible ser. lo que te hicieron. De verdad te lo digo. O Porque. sea, no lo puedo creer. ¿Será por eso que no lo terminé de ver? Porque era mucho dolor de una ver que tu mejor amiga. comer bajaban a comer tu comida. ¿Alguien entiende lo que te pero tartitas estoy... de puerro y no. jamón. No, pero estoy, estoy totalmente superada con esta historia, te lo digo en serio. ¿Y después, cómo termina la historia? Vos ya. Ella no, se fue ella, a vivir al sur. Ella se fue a vivir al sur. Yo me separé gloriosamente de Mabo Y bueno, yo empecé a vivir mi vida Ahí la conocí Mariela ah, y Alfie. Ahí entra Alfie Y Alfie bueno conoció a mi amiga que me cuenta esto Aparte, cuando me empieza a contar Fue un día que estaba en casa, estamos en la terraza Haciendo un asado me dice Che, eso, yo te tengo que contar algo Y me empieza a contar todo este dije Vos me estás jodiendo ¿qué? Y como dos años después me empezaron a caer fichas De tantas cosas que claro, en el momento No entendía nada, o sea, claro estaba, Estaban pasando cosas muy serias. Y yo no, ni enterada no, no, es tan increíble. increíble esta story tale. Horrible La verdad que no se lo deseo a nadie Y si sos una persona Que te enamoraste De otra persona Porque te puede pasar Que te enamores No le hagas eso A la persona que está con vos En el sentido No le faltes el respeto Hola Porque de última Se enojan en el momento Es mucho menor el daño Que puedes causar Hablándole en el momento sí. Pero respetando a la persona Evidentemente Que hacer una doble vida <risa> Que hacer una doble vida Porque eso es Eso es muy Muy grosero Es muy Violento Es muy violento y eso sí no te puede pasar. Te puede pasar que te puedas enganchar con alguien más, lo que sea, o te, hablar con tu pareja, o hablar con tu amiga y decirle, mira, me pasó esto, lo que sea. no O sea, yo particularmente no comparto, pero no juzgo. Ahora, no, lo que obvio. sí no se puede hacer y sí me parece que Además, terrible. tanto tiempo, porque fue mucho tiempo. Exacto, de faltarle fue, fue, el mucho, respeto, fue mucho tiempo. Ni a una amiga, ni a una pareja, ni a nadie se le falta el respeto. O sea, me parece que si pedís respeto para vos y sos una persona de bien, sos una persona medianamente empática, esto no lo haces. O sea, claramente. Si sos un dedo empática y no sos una persona, una mala persona, no es sé si esto, perdón. Yo creo que no, porque la verdad que. Más allá de, de. ¿Te de... puede pasar una vez? ¿Te pasó una? Ponele que te pasó una vez. Error. Ay, Ay, no, estaba en pedo, no sé. O una situación me pasó. Vas corriendo, les hizo a tu amiga, tu pareja va corriendo y dice: Mira, me pasó esto. No, y además hay más ahora que me están midiendo, porque yo también es como que me caen ahora recuerdos. Se encerraban en el baño de los lugares de las fiestas que íbamos. Y yo las encontraba ahí. Yo, ¿qué hacen? Claro, también hacían actividades ilícitas. Ilícitas. Por supuesto. Que yo decía: Bueno, están en esa, qué sé yo, no sé. Pero no, estaban en las dos cosas estaban en ambas sí, cosas, estaban sacadas las dos, estaban en una. Bueno, qué suerte que terminó. Ay, sí, pero bueno, eh, espero que te sirva. Y si y so gracias, que... gracias, porque sabes que hiciste a mi amor más fuerte. Y sabes que, gracias a vos, mi amor está conmigo, porque sabes qué? porque hoy sabe lo que es que la valoren y hoy se valora porque todas estas cosas la hicieron más fuerte. Así que a vos fuiste una maestra de ella. Eso es lo que te Ahí les. está, gracias por enseñarme.